Vamos directamente a Canvas. Ya yo sé que de este grupo, alrededor de 5 o 6 de ustedes ya lo han manejado. Van a ver que es bien parecido a lo que ya mostré con Genialy, pero de igual forma lo quiero mostrar porque puede ser que para ustedes eh, sea un buen inicio ¿verdad? de creación de su infografía. Así que Canva, ustedes lo van a acceder en canva.com. Si Así que escriban ese esa dirección electrónica nuevamente, si no tienen suscripción, automáticamente ustedes van a entrar con su correo electrónico institucional y su contraseña escogen la opción educativa como estudiante o como profesor según sea el caso y rápidamente les va a dar la opción de crear, diseñar una infografía, una presentación una invitación eh, hay personas que lo utilizan para publicar en las redes sociales hacer sus posts eh, diarios o semanales dependiendo del caso así que la realidad es que está abierta a muchas, muchas posibilidades como pueden ver aquí pueden crear estos documentos con sus boldecitos bien bonitos y coloridos eh, y como ven todas estas alternativas en este caso particular van a notar que ella, esta es la opción de infografía que la vamos a ver ahora va a presentar aquí todo lo que yo tengo acumulado en el caso de ustedes si es la primera vez pues les va a aparecer en blanco y empiezan ustedes a ir acumulando todo lo que van desarrollando siempre les va a aparecer primero las alternativas más recientes ¿verdad? las creaciones más recientes pues les aparecen en pantalla escogen la opción infografía pueden ir directamente acá arriba pero ya que la tenemos acá pues vamos a seleccionarla y ella rápidamente me da la opción de escribir sobre una página en blanco o utilizar también unas plantillas que ya de por sí ella tiene. Ustedes escogen como se sientan más cómodos, ¿verdad? Cuando ya tenemos una plantilla, pues nos sirve de guía en desarrollar el contenido, pero si ya estamos bien claros de cómo la queremos, pues ciertamente es mejor empezar de cero, ¿verdad? Porque entonces lo podemos ir creando nosotros mismos. Así que ahora les voy a mostrar el ejemplo de cómo trabajar desde una página en blanco para que vean la diferencia. ¿Okay? Aquí pues voy a agrandar un poco la página. Y como pueden notar aquí, rápidamente me da todas sus alternativas. En la pasada presentación de y yo les presenté la línea de tiempo hacia el lado era horizontal. Acá rápidamente los templates inician. De manera vertical Y pueden notar eh, Números, pasos Pueden notar la combinación de imágenes Con contenido No necesariamente con una secuencia establecida Pero pueden ver Muchísimas alternativas aquí Incluso les ayuda a coger ideas Como entonces hacer la propia verdad Así que aquí pueden notar todo eso Los templates y los estilos Eso los presenta acá ¿verdad? Que podéis ir cambiando Los colores y estilo de su eh, plantilla muy bien, pues si estamos trabajando desde una completamente en blanco que es la que tengo en pantalla que tenemos que hacer habíamos hablado que necesitamos colocarle el título, verdad que sí. pues entonces tenemos que comenzar por ahí colocar el título, las imágenes ir subiendo información y ustedes todo eso lo van a manejar desde aquí como pueden notar están las alternativas aquí en el caso del texto ella lo identifica de esta manera. ¿Okay? Así que ustedes van a seleccionar la alternativa del texto que desean añadir. Incluso ya tiene uno muy bonito ¿verdad? y atractivo que pueden seleccionar ustedes. Y vamos a añadirlo por acá. Vamos a hacer esta de tips, que era el ejemplo que había dado en la otra clase vamos a colocarlo y entonces como pueden notar ustedes pueden seleccionar y cambiarle los colores ¿verdad? pueden escoger muchísimas alternativas sea porque sepan ustedes el código del color o sea porque el color que le presenta verdad, aquí la plantilla es el que les gusta ustedes esto lo pueden manejar a, a su estilo ¿verdad? a su preferencia de igual forma aparte de seleccionar añadir texto ustedes pueden seleccionar imágenes, sean imágenes que la plataforma les suple o imágenes que tienen en su computadora así que si por ejemplo esta es la imagen que les interesa para hacerlo rapidito la añadimos y la ajustamos ¿verdad? igual que lo habíamos hecho anteriormente, cambiamos el tamaño, donde lo colocamos como pueden notar aquí, ¿verdad? jugamos con todo eso. Bien importante que sepan que estas imágenes, eh, ustedes como se las provee la plataforma, no tienen que establecer de dónde las obtienen. Pero si ustedes obtienen imágenes a través de Internet que tienen derecho de autor, deben entonces, pequeño pero establecer de dónde fueron tomadas las imágenes, ¿ok? Para ¿verdad? proteger y reconocer de quién eh, fueron creadas. Muy bien así que pueden notar que pueden jugar lo mismo muchísimo con toda la organización de la información imágenes pueden añadirle color en la parte de atrás que se vea bonito este como que no se ve muy bien empiezan a jugar con los colores y entonces, aquí en esto ustedes se les puede ir la hora, las dos horas porque uno se entretiene muchísimo combinando los colores con las imágenes y el texto parece sencillo pero cuando somos bien críticos pues nos toma mucho tiempo así que ustedes en este caso mi recomendación es que hagan el trabajo con tiempo no lo dejen para la noche antes para que entonces les quede lo mejor posible ¿okay? así que luego que escogen el color del de background escriben toda la información aquí entonces vamos a asumir que tenemos la infografía hecha es que ustedes realmente van a... Ah, bueno, los elementos no los he explicado, ¿verdad? En este caso, que iba a saltar esta parte que es importante, eh, ustedes pueden añadir no solamente imágenes, tienen también ilustraciones, iconos, igual que lo vieron en la plataforma anterior, incluso flechas, gráficas, stickers, movimiento, como pueden ver, tiene todos esos elementos que ayuda a visualmente atraer al lector. Así que ustedes sigan explorando todos esos elementos para que se los añadan a su presentación. Y también pueden añadir audio externo como audio que ustedes mismos también graben. Bien, bien importante que sepan que la plataforma es bien poderosa y, y ¿verdad? les permite a ustedes desarrollar su imaginación grandemente. Y seis, reconozco que Canva es uno de los programas que más se utilizan, ¿verdad? Porque ha tenido mucha aceptación en la academia, así que ustedes libremente deben explorarla y maximizar su uso. Muy bien, vamos a asumir que eh, pudimos ver y utilizar todo eso dado por el programa, pero también considerar información que ya también nosotros tenemos, ¿verdad? Y ustedes deben tener imágenes del autor, la portada del libro que les interesa... Pues de igual forma, van a hacer el upload como lo hicimos ahorita. Buscar la imagen de su computadora y subirla. De igual la imagen puede ser un video como puede ser un audio. Así que van a hacer exactamente los mismos procedimientos. Por eso no los explico tanto en detalle para no ser tan repetitiva. Pero van a notar aquí que podemos arrastrar y pegar la imagen en cualquier lugar luego de haberlo obtenido. De nuestra computadora. ¿okay? Bien, bien importante, como hablamos ahorita, ese balance ¿verdad? de información e imágenes en nuestra infografía. Obviamente, este caso no es un ejemplo real que ustedes vayan a aplicar porque no vamos a colocar solo imágenes sin texto, pero es para que vean que pueden hacerlo: eh, colocar imágenes del programa e imágenes que ustedes pueden jugar con todo eso y ajustar sus tamaños y sus colores. ¿Okay? Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer? Podemos eh, compartir esta infografía, muy importante que sepan que da la oportunidad de trabajar en equipo, así que ya ustedes irán conformando ese equipo, ¿verdad? Todavía no lo han hecho, pero pronto lo van a hacer, así que ya saben que tienen que ir pues, allí a Share. Pueden entonces, esta alternativa, la flecha hacia arriba, de, de añadir los correos electrónicos de las personas que van a participar es en esta sección, donde aquí añaden los emails, y rápidamente que escriben un email les va a aparecer aquí la imagen de la persona, ¿verdad? Ya la persona debe tener una cuenta, acuérdense. Ajá. Mira, este realmente nosotros no hemos tenido esa experiencia de que nos conflige entrar a la vez. No hemos visto ese conflicto. Eh, yo entiendo que te puede permitir trabajar al mismo tiempo sin dificultad. Donde sí si hemos visto la dificultad es con Genialism. Que no nos permite entrar al mismo tiempo. Así que haz la prueba con tu colaboradora, a ver cómo te va. Pero por lo menos a nosotros no nos ha pasado. No, no, es un conflicto de tiempo, que estemos los dos al mismo tiempo así que aquí ustedes ya saben que añaden hasta el momento no sabemos si tienen límite la realidad es que nosotros hemos trabajado en equipo por lo menos 4 o 5 personas y nunca nos ha reflejado problema eh, así que van a ver las personas añadidas ahí y aquí ustedes establecen el tipo de acceso que van a proveer ¿verdad? si cualquier persona con el enlace puede entrar y editar o simplemente las personas que ustedes añadan con el nombre ¿verdad? con el correo electrónico todo eso ustedes lo establecen en esta sección que entiendo que es una de las áreas más importantes al igual que como ven tienen la opción de presentar full screen. vamos a ver si nos abre rápidamente si no, ahora mismo se quedó como que un poquito lento aquí abajo vamos a ver si lo coge van agrandando obviamente esta infografía no está terminada si lo que yo quiero es mostrar estas dos imágenes y lo demás lo dejo en blanco, pues tienen que entonces agrandarla y enfocarse solamente en el centro pero estamos entendiendo que la infografía de ustedes va a estar completa, con imágenes, texto y toda la información, esto es solo para propósitos demostrativos, ¿verdad? Pero ellos la pueden, pero la pueden dar download, ¿verdad? Ellos la bajo sí. y la graban en su computadora, su directo igual manera logra esto es en el caso de que lo quieran presentar en vivo de okay. esa manera okay. así que como pueden notar todas esas alternativas están aquí okay. mire la opción de download aquí. aquí aquí ustedes hacen un download de la infografía sí. y entonces la comparten siempre es recomendable por eso lo mencionamos con mucho énfasis para que tengan ese documento guardado en caso de que tengan algún problema de conexión y como pueden notar, la parte social siempre está disponible. Así que si a ustedes les gusta compartir información en las redes, pues también lo pueden hacer. Tiene distintas redes disponibles que lo pueden entonces utilizar. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí de Canvas? ¿Estamos bien? Comparan bastante. Las dos se parecen muchísimo. Entiendo que cualquiera de las dos pueden ser útiles para el trabajo que ustedes van a realizar. Mi recomendación antes de comenzar a seleccionar una plantilla o a crear una hoja en blanco de su infografía es que se aseguren identificar la información y las imágenes que van a utilizar. Eso les va a ayudar muchísimo a acelerar este proceso de selección y de organización de información con imágenes y si tienen todavía dificultad en identificar imágenes, yo les invito a visitar una guía temática que hemos desarrollado. Les voy a dar aquí la dirección. En este caso, eh, esta página la desarrolló nuestra artista gráfica Rodi Colón, la ven aquí. Ella creó esta temática sobre imágenes ok y en este caso ustedes bajo la pestaña imágenes open source como les hablé en la introducción eh, ustedes pueden bajar en cualquiera de estas páginas que ven aquí imágenes completamente gratuitas que pueden utilizar para su infografía ok eh, si me preguntan cuáles son las más que yo utilizo pues si sí, hay varias y he ido eh, familiarizándome con ellas a través del tiempo de mis preferencias son Platy con Splash, que debe estar por acá, y Pixabay pero de igual forma yo les invito a que exploren todas o, o incluso ustedes tal vez pueden identificar otras páginas que también dan ese servicio y si lo encuentran, pues nos lo dejan saber y las seguimos añadiendo porque aquí lo que queremos es facilitarles a ustedes ese proceso, ¿verdad? de identificar imágenes adecuadas que todas tengan alguna relación ¿verdad? que no Cualquier cosa que encuentren, sino que tengan mucha relación con el tema que ustedes escogieron. Así que, les invito a que exploren esta página uprh.lipsguide.com En este caso, seleccionar es imágenes Pero de igual forma, pueden también ir al guide General y escoger otros temas Que nosotros también hemos ido desarrollando a través del tiempo, como ven aquí Dependiendo de su interés sobre materiales educativos, videos que lo trabajó Y así sucesivamente a través del tiempo vamos desarrollando otros temas Según la petición de la comunidad universitaria Así que pues espero que les sea de mucha utilidad Con esto culmino mi presentación eh, Doctora me deja saber si hay algo más que debamos enfatizar oh. eh, El tamaño de la letra Ok, nosotros regularmente les recomendamos a los estudiantes que no escriban información menor de 24 en tamaño de letra, ¿verdad? que sea de 24 en adelante, porque para facilitar la lectura, obviamente va a depender mucho de la cantidad de información que ustedes tienen y la cantidad de imágenes, pero mientras más grande mejor. Ciertamente el título es lo más grande y luego ustedes van cambiando el orden de los tamaños, pero no escriban muy pequeño porque realmente va a ser difícil entonces leerlo. Piensen, eh, ustedes como estudiantes, si estuviesen como dijo la doctora, sentados atrás que alguien lo pueda ver. ¿Okay? Así que esa es la recomendación. En esa guía de imágenes que preparó la joven, Ajá. Este, se habla de la hay recomendaciones de disposición, color y todo eso. sí ustedes pueden ver aquí una guía de colores que incluso pueden hasta dialogar con Rodi directamente, porque ella está muy abierta a atender también los estudiantes Rodi.colon, le pueden escribir un email En esta página, ella hace algunas ¿verdad? recomendaciones por los colores, las combinaciones yo se las iba a preparar, pero si Claro, lo tienen, está ¿también? ahí sí, pueden utilizar este espacio Pues yo la dispuno en sí, sí, sí. Claro. sí es un buen recurso Seguro, sí, seguro sí, sí. que sí Tienen aquí de colores y también del tipo de letra eh, habla un poquito brevemente también de la infografía que también lo pueden explorar y al final les da una lista de referencias que ustedes también pueden marcar esos enlaces y estudiar un poco más la información para que se